diré Señor si solamente tú tienes palabras de vida eterna ¿Dónde me refugiaré si no es en ti de dónde viene mi fuerza y mi ayuda si no es de ti oh Dios me quiero derramar en mi corazón quiero derramar mis lágrimas y mi alma y todo mi ser Quiero contarte todas mis angustias, mis aflicciones. Ciertamente, oh Dios, muchas veces he sentido desfallecer. Mis fuerzas se han agotado, pero aquí estoy, aquí me tienes. Y permíteme adorarte. Y contarte todo lo que hay en mi corazón Al entrar a tu presencia Yo quiero derramar mis lágrimas Quiero derramar mi corazón Y decirte Ayúdame Señor Al entrar a tu presencia Yo quiero derramar mis lágrimas Yo quiero derramar mi corazón decirte ayúdame señor muchas son mis aflicciones me siento sin fuerzas me siento débil restaurame señor son mis aflicciones. Me siento sin fuerzas. Me siento de mí. Restaurame, Señor. Restaurame. Levanta El Señor te quiere levantar Ahí puedes derramar tu alma y tu corazón Cuéntale todo a Dios Él es nuestro Padre que Él quiere ayudarnos, Él quiere levantarnos Hoy puedes abrir tu corazón a tu Padre Celestial y derramar tu alma y tu corazón Al entrar a tu presencia Yo quiero derramar mis lágrimas Yo quiero derramar mi corazón Y decirte Ayúdame Señor Muchas son mis aflicciones Me siento sin fuerzas Me siento débil Restaurame, Señor Muchas son mis aflicciones Me siento sin fuerzas Siento de mí, restaurame, Señor. Ahí, Dios te da una palabra de esperanza para tu vida. Y el Señor lo dice: no temas. Yo soy tu ayudador, el que te extiende, su mano para ayudarte. Yo soy tu roca, y todos los que han confiado en mí jamás han sido avergonzados, dice el Señor, derrama tu alma, derrama tu corazón delante de su presencia, hoy puedes abrirle tu corazón y decirle Dios, muchas veces he querido apartarme de tu camino, las fuerzas me han faltado.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 me siento sin fuerzas, me siento débil. Restáurame Señor. Solamente Dios sabe la circunstancia que estás pasando. A veces tenemos que llorar en la presencia de Dios, derramar nuestro corazón. Hay momentos donde nadie nos entiende. La gente juzga, pero no sabe las cosas. Por eso su palabra nos motiva a confiar solamente en Dios. Aquí me tiene, oh Padre. ¿Cuántas veces he querido oír, pero siempre? Siempre tu voz apacible me ha llamado Nunca me has dejado solo Me has levantado con tu gracia y tu misericordia oh Dios Ahí el Señor te está levantando Dios quiere restaurar vidas en este tiempo Dios quiere restaurar a los adoradores Dios quiere restaurar a los evangelistas, pastores, restaurar a la iglesia Porque el enemigo se ha levantado para robar, matar y destruir Pero aquí está el maestro para dar vida Levanta tus manos ahí donde tú estás Deja que Dios empiece a obrar en tu corazón Permíteme orar en este momento por ti, oh Dios, todos los que están escuchando esta adoración, Señor, sean han bendecido por tu presencia, se han restaurado, se han edificado, sean llenos por tu Espíritu, Señor, que se han levantado, tú conoces su necesidad, Padre, tal vez problemas familiares, problemas financieros. Enfermedades, Padre, tú lo sabes, pero oro, Señor, si hay alguna fuerza de las tinieblas sobre la vida de tus hijos, Padre, en este momento se han reprendido en el nombre de Jesús, porque hay liberación ahí donde tú estás. Levanta tus manos, declara libertad en el nombre de Jesús. Declara ahí palabra. Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece Levanta tu ánimo Lo que Dios hace cuando estamos caídos Nos quiere levantar nuestro ánimo No importa cuán dura sea la prueba Pero si uno persevera sigue confiando en Dios Él cumplirá el propósito con nuestras vidas Y un amigo fiel Que nunca nos ha dejado Ese amigo es Jesús Y si tú confías en Él Él jamás te defraudará Él nunca te desamparará Él jamás ha defraudado a Aquellos que confían en Él el amor del hombre es pasajero El amor de Dios es real Solo tú Solo tú Mi fiel amigo Solo tú Jesús Solo tú Mi fiel amigo Solo tú, solo tú, Jesús, mi fiel amigo. Si todos me dejaran, tú nunca lo harías. Si todos me dejaran. Vivir confiadamente en ti Jesús Porque siempre estarás a mi lado para ayudarme Jesús, mi fiel amigo Mi fiel compañero El que camina todos los días conmigo Solo tú Fiel amigo Solo tú Solo tú Mi fiel amigo Si todos me Nunca digas estoy solo Jesús está a tu lado Por eso está escrito Aunque tu padre y tu madre te dejaren Con todo Jehová te recogerá Tal vez tú has sido traicionado por tus amigos Traicionado por tus hermanos Aún por tus propios padres Así es el amor del hombre, pero el amor de Dios es perfecto, que él nunca falla. Si todos me dejan, tú nunca lo Conmigo Mi Jesús Tú eres mi escudo Tú eres mi protector En ti puedo confiar mi buen Jesús Confía en Jesús con todo tu corazón y harás el descanso de tu alma. Él te hace la invitación en este momento, ven a mí. Si estás cargado, yo te haré descansar. Descansa en los brazos de Jesús. Rinde tu vida, rinde tu voluntad a Él.